10 voluntarios, 9 países impactados. Brasil, Grecia, Egipto, Ruanda, Tanzania, República Mauricio, India, Tailandia e Indonesia. 10 historias de la juventud trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible. Sé un voluntario global con AESEC.